Me basta tu presencia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23.4 Pasaje complementario La mayoría de los cristianos no estamos preparados para enfrentar la aflicción y el sufrimiento. Quizás sabemos mucho acerca de las pruebas, pero todo ese conocimiento teórico, no nos prepara del todo para hacerle frente de lo mejor manera Solo cuando tenemos que vivir una verdadera adversidad o un dolor muy profundo como la pérdida de un ser querido descubrimos la fuente del verdadero consuelo y que es lo único que nos puede sostener a todos desde los comienzos de nuestra vida cristiana se nos enseña que a los que aman a dios todo les ayuda bien y que toda situación difícil tiene un significado y un propósito pero muchas veces la sola comprensión de estas palabras no logran disminuir nuestro dolor hay momentos en la vida en que no es suficiente con saber que ese dolor pasará y quedará una gran enseñanza la palabra de dios nos da la respuesta en pedro 2:21. pues para ello esto fuisteis llamado porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El pasaje nos explica que Cristo realmente experimentó y experimenta el dolor y el sufrimiento con nosotros. Es precisamente cuando la vida carece del significado y cuando se está resquebrajado como resultado de la pena y el dolor. Cuando Dios nos toma más cerca y camina con nosotros durante ese momento difícil. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La verdadera esperanza no es que todo sea mejor al final, sino que cuando nada parece tener sentido, Dios está allí por nosotros y no contra nosotros. Que Él está sufriendo juntamente con nosotros y mucho más importante, Él está ahí para mostrarnos su amor, momento a momento, durante cada paso del proceso. Hablemos con Dios. Señor, qué grandiosa esperanza la que tengo al saber que Tú eres mi refugio el que consuela mi alma, el que sostiene mi vida. Hoy entiendo que no hay pena ni dolor tan grande que el balsamo de tu amor y la medicina de tu compañía no lo pueda sanar. En los momentos de adversidad, permíteme experimentar tu presencia que me alienta a seguir adelante haciendo tu voluntad. Amén. I am. Peace